Señores, Onguito wa sorprende junto a Osuna. Señores, mejor. el integrante del coro de la maldad, a cual nosotros pertenecemos, el coro no, de la maldad, lamentablemente somos de ahí, claro, del coro de dinero. Oh, ok. Okay, muchas gracias, dama. No, no está frío, ahí sabe que está caliente. Señores, Honguito, su primer tema es con Osuna, que cualquiera quisiera con Ozuna. de los pioneros, quien sea, quisiera arrancar con Osuna. Ya lo sabe. ¿Eh? Y está pegado. sonando, sonando duro, pegado, Honguito guá, wow. sí, señores. Sonado, pero feo. Es el coro de la maldad se ha puesto las pilas. Y sorprendió al mundo urbano con el lanzamiento de este tema, y Diablona se llama el tema, entre esta colaboración entre el artista urbano puertorriqueño Osuna y el nuevo fichaje Honguito Guá. Ahí está el tema que ya alcanza el millón de reproducciones, bueno, dos millones de reproducciones en YouTube y ha provocado, por supuesto, diversas reacciones en las redes sociales. Se recuerda que la semana pasada Honguito Guá rompió con Rochi RD y la alcaldía, debido a problemas entre el primero y el, se, y el entorno del segundo. Eso es Guaremate, ¿verdad? De Rochi RD. que ¡Hombre! Hey. Hey. está no, fuerte ¿verdad? hoy la producción! Néstor <risa> Flow Dixit. Entonces, pues, este hecho ahondará aún más en la guerra entre el empresario y presentador de Radio Santiago Matías y la cabeza principal del llamado Movimiento Paralelo Rochi RD. Vamos a ir a escuchar un poquito de esa cancioncita que está pegada, Señores, un saludo cordial. Acompáñenme en este saludo. Ahí. Porque va a temblar hay... la tierra ahora. Ok. dale. saludo a mi compadre, Eduard Taveras. Oh, que se está metiendo dos libras y media de arroz ahora mismo, <risa> con <risa> libra y media de carne molida. ¿Tú sabes que la carne molida rinde? Bastante. Libra y media. Eso es culpa y más sin de, de mi vegetales. querida amiga, que la quiero mucho, Orquídea, y de su madre, que lo están alimentando para que se muera, mi compadre. <risa> La, yo le pido a Dios que esté en la agrupación, para que en la agrupación entreguen todo de una vez. mil. Claro, mil la caja, 000, la caja 200, no, 200 sillas no dan, como 800 sillas. ¿eh? Eh, la lona azul, la lona azul, que se la roban en <risa> el meneo. Y que, y que tenga la guagua que va para el cementerio. Claro. No, no, la no es la que no va a la camioneta blanca. No que deja los muertos botados, ese no. Otro, un saludo a mi compadre, hermano. Eduard Tavera, que siempre está activo aquí, me dejo. Mira, eh, yo ¿Tú, tú creo. No tiene vecino que no lo saluda. Ay, saluda a los esa vecinos mujer vive en en el... ¿Eh? pues... Esa mujer tiene que tener seis familias en un mismo edificio donde ella vive. ¿Eh? En los rieles que más gente hay. <risa> eso sí es verdad porque hay una vena vacía de una vez estaba vacía, una vacía Claro, libre. saludo a tu eso gente sí. me dejo señores saludo a, a mi gente de hoyito cerca de la cancha de, de, lo, lo, de lo ¿Eh? Lo ¿Eh? claro oh. saben son. Es <risa> ¿Tú ¿tú ¿tú ya que tú? de que para allá de claro ustedes me escriben y ya y no no no no no sé, igual que Angel. Angel va, mi amor, a ver a Ridelfi. Si a mí no me va a ver. Estando ahí. ¿Y él tiene que pasar por tu casa para llegar a donde Ridelfi? Claro. Bueno, ahí está. De la ¡Ay! Pandemia. la no familia caliente. porque no vino Diablona. Diablona. Miren, hablando diabl de la diablona, señor y de honguito Guay, yo creo que esto es un show montado. Porque, ¿cómo es posible que Honguito salió ayer de la sombra de Rochi? Ya tiene canción, ya hay colaboración. Osuna se aprendió la canción y todo está Señores, listo. Señores, pero que eso ¿Eh? es, Osuna graba con la grabadora del teléfono. Graba cualquier canción, se la manda a Santiago y Santiago sí. la monta en un estudio. No como antes, que devuélvete. Ahora no. no. Él canta por ahí en su teléfono, un iPhone como 40. Como 3, <risa> ¿no? iPhone 12. El último iPhone. El, el, 12. el último iPhone que salió y se lo dan a él. Entonces, graban, no, no como uno que tiene que ir a un estudio a las 4 de la mañana, no, eso graban ahí, vez? lo mandan y bregan todo. ¿Tú sabes qué? Donde al dinero goza la felicidad. La felicidad? Eh. No, mi compadre, que está comiendo a esta hora? Yo comí a las 10. ¿Ya tú tienes hambre? No, imagínate cómo. <risa> pues bien, Honguito salió de la sombra de Rochi, no por Rochi, sino por el entorno. Sí. Así es. Eso fue lo que él dijo. Según Entonces, un muchacho claro. que quiere darse a sentir, o sea, quiere grabar. No sé si a mucha gente no le gusta su talento. Ahora, y pone el número. Es una número, figura. Ya, ¿no? Tienen tres días hablando de Honguito, además, en las redes, tendencia por todos lados. Honguito, sí, yo sí. me sueño ya con Honguito. Y <ríe> <mismo, ¿no? ríe> poner el número. tiene que la carita la... de mujer, pero el número. Nosotros tenemos la exclusiva aquí, de que rompió con Honguito con Roche. Sí, aquí, en este programa, sí, en este programa. exclusiva. Y después de ahí, todo ha sido... Honguito y el coro de la maldad. Y el coro de la maldad, claro. eso fue Aquí fue que se dijo que, mira, ahí tengo mi suerte. A, a, a, atención, Santiago Matías, L. Yo soy medium, pero para no equivocarlo en el trayecto. <risa> yo lo mando L, mando a L que yo lo arreglo. Okay. Que ah, yo lo arreglo. Claro. Es mejor arreglarlo que, que devolverlo. Eso sí. es verdad. Eh, claro, no, yo no tengo barriga <risa> ya. Está usted. en la línea, señores. Estoy en la línea. Señores, están fundiendo de una vez. WhatsApp con, con la Diablona se paró. Bail, digo, con mereo bailó la Diablona. Señores, esa muchacha está comprometida. Dejen su frescura. Aquí hay dos que no venían al estudio. Sí. Y lo estamos viendo aquí hace rato. había hmm. ¿Eh? otro que venían también, cuando creían que estaba soltera. <risa> y soltan sí. eso. <risa> entonces con la guerra, ¿verdad? Mi entre ¿no? entre Rochi y a los ¿verdad? Con esto de honguito. Personal, que eso es personal. No, ya día. está feo. Dice, bueno, único Corporán dice que Rochi va a sacar un nuevo tema, ¿verdad? O posiblemente estábamos hablando del tema que había sacado con moza Permiso, regalo. permiso, Rochi, si se muere en pata. <risa> Para que tú ven <risa> es este lindo. respondió, duro, respondió Santiago ya. Matías que ese mismo día le vas a tirar un dembow con honguito. O sea que o es este dembow con, con osuna o viene otro por ahí. O sea no, que, porque es que todo el mundo está grabando con honguito. ¿Sabes qué honguito va a estar? No, no, es no, no, que ese pleito no sale. Para mí, para mí, para mí, eso está planificado. No, pero de parte de Corola Maldad. Por, uh -huh. No, por, por los dos. No, no. no esa no, gente por eso le venden el alma al diablo. No, Llévate no, de no. mí. Porque no, no, no es Así que dice llévate de mí. Eh, eh, <risa> bueno, sí, dice. Sí, bueno, sí. Ah, pero te estoy diciendo. Oh. Pero no he planeado eso. Pues cómo es posible, personal. ah, que tú vas a decir que tienes una vaina y yo te tengo una vaina ya lista. Claro. claro. Ah, pues, mira, sí, ya eso sí, ya, se ya se el puede, negocio, pero... ya está el mundo de la música. claro Eso se puede, pero acuérdate que eso pudo venir desde mucho antes del anuncio de la ruptura de ellos dos. ¿eh? O sea que También. por abajito, mientras estaba... Es como decimos aquí, nunca suelte, nunca suelte algo si no agarras otro seguro. Es que ya los foqueros tienen la mía, los foqueros nuevos talentos que van sonando. Y ya sabe cómo cogerlo. En cualquier desliz, ya él está. Y como el es tiene que negocio Para mí, para y para y mí ellos se ponen una semana a hablar de una gente, a darle fondo a aprender las redes. Y ya al otro día sueltan la canción y tiene un público garantizado. Pues no tenemos tres días hablando de un guito aquí. Claro. Entonces no. cuando tiene una canción ya no se nos hace extraño volver a hablar de él. Pues tenemos... De, eh, la semana entera hablando de él. mira para adelante muchacho <risa> no porque es una estrategia a los focos tú sabes que es claro. muy fuerte en eso de redes sociales sí. y tiene su estrategia sabe cómo apagar y ponerle sonido a cada quien lamentablemente hay que hablar con él si se habla de sonido ¿Se entiendes? Porque hay muchos sin talento, incluso que están en el programa de que no tienen ningún tipo de talento y es porque están ahí. Y que están en el sí. programa de la mañana también hablando basura. Claro, Ay. hablando. Ay. Ay. Bueno, venimos fuerte ¿no? hoy. O Sacando no? no Santiago al, Julio, al tú story. no decías eso. Díganos. No. Oye, cuando Santiago Juno estaba, tú no decías eso. Pero el primero que sabía. Díganos, Santiago Juno. Cuando Santiago Juno estaba, es Están saltando Señores, todo. vámonos a las. A, a una pausa, perdón, y retornamos con lo que es Los Osobros. ¡Vámonos!